Bueno, pues avanzamos en nuestra programación, lo hacemos con el consultorio del doctor Amor. ¿Quién es el doctor Amor? Bueno, pues ya de sobra lo conocen. Lleva muchísimo tiempo con nosotros, nos aconseja cada martes sobre diversos temas relacionados con la pareja que bien se pueden trasladar también en una relación de amistad e incluso familiar. Le damos la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues decía que llevas mucho tiempo ya con nosotros. Pues sí, ya la verdad es que creo que son por lo menos dos años. Pero bueno, yo encantado de estar aquí. Pues la verdad es que sí, nosotros también encantados de tenerte y como decíamos, bueno, pues nos aconsejas cada semana de temas relacionados con la pareja, pero que también que se pueden trasladar al terreno de la amistad e incluso muchísimas veces al familiar, ¿verdad Juan? Sí, claro, yo hablo siempre mmm, conociendo a alguien, o estando en pareja, o con los amigos, sí. o con la familia, un poco de todo, y por supuesto en ambos sentidos, en hombre y mujer. Exactamente. Bueno, pues hoy nos quieres hablar de por qué te deja de escribir. Bueno, mejor dicho, por esto te deja de escribir que es como has titulado el espacio de hoy. Vamos a conocer qué ocurre, ¿no, Juan? Sí, es que esto me ha han preguntado mucha gente, incluso amigas mías, amigos míos. Bueno, he estado conociendo a alguien y me han dicho, oye, estaba conociendo a esta persona y de repente me ha dejado de escribir, por qué? Y yo, con mi enorme experiencia y también porque siempre me gusta investigar estas cosas, pues he dado, digamos, con las claves del por qué ocurre, que es lo que voy a contar ahora. Sí. Bueno, pues cuando tú quieras nos vas avanzando. Pues mira, hay varios motivos. El principal, o uno de ellos principales sería... Eh, ¿Por qué te dejas de describir? Uh -huh. Pues porque te estaba conociendo y no le has gustado por algún motivo. O bien porque, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar, porque estás todo el día encima y le has agobiado. Sí. Entonces, esa otra persona pues que, digamos, pensaba que era de una manera, o mejor dicho, quería que fueses de otra manera, se ha dado cuenta de que no lo eres. Entonces, ¿qué hace? Pues que te va dejando de escribir hasta que llega un momento en que ya directamente no te contesta. Ya hemos dicho que está muy feo y que es algo que a mí me parece muy mal, porque, bueno, se puede entender que a lo mejor no es la persona que quieres, pero por lo menos un mínimo de respeto y educación es decir, oye, pues mira, eh, lo siento, pero es que no me veo contigo, o no me apetece conocerte, o quiero estar tranquilo, o tranquila, pero no, eh, tienen la feísima costumbre de que directamente no te contesta O sea, lean el mensaje y no te contestan. Y ese puede ser uno de los motivos principales. Hay otro motivo, que es el de cuando están conociendo, que este es el, yo creo que es el más habitual de todos. cuando están conociendo a ti y están conociendo a más personas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú eres uno más o una más en la lista, eh, está hablando contigo, pero cuando ha conocido a con las, con otras personas que habla cuando ves que una de esas personas le gusta más, le interesa más o se ve más compatible, claro, aquí hay que descartar a alguien, y evidentemente no puede estar quedando con tres o cuatro personas a la vez, bueno, hay gente que lo hace, pero con tres o cuatro personas a la vez y no puede estar, digamos, conociendo a tres personas a la vez para estar con esas tres personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, eliminar a alguien. Uh -huh. Entonces, pues coge y si le ha gustado más el otro o la otra, pues lo que hace es que a ti directamente te deja de escribir. Que ya digo, evidentemente también está muy feo, pero eh, acaba siendo tú el expulsado, ¿no? Esto es un poco como uno de los programas, esto, el expulsado. Sí. Y por eso, pues, te deja de escribir. Entonces ya no te escribe, si tú le escribes, pues lo mismo. Te vuelve a leer o ni siquiera te lee ya directamente, cosa que ya también me parece increíble. Y entonces pues siempre cuando me lo han dicho amigas mías, oye, que este me ha dejado de escribir, y digo, seguro que ha conocido a otra. No hombre, pero es que digo, yo te digo que en un 95% de posibilidades ha conocido a otra. Por eso de repente ha desaparecido. Y la mayoría de las veces, ¿cierto? Pues la verdad que sí, Juan, que puede ser esta también una causa está conociendo a más gente y bueno pues va, va descartando no claro es que eh, a ver la única posibilidad que hay es esa porque si tú estabas hablando con alguien y iba la conversación bien y tú no le has hecho nada a la otra persona y la otra persona de repente un día desaparece pues eh, eh, tiene que el único motivo es porque ha aparecido otra persona porque si no como hemos dicho antes a lo vamos a dar cuenta que no es para ti vale pero en fin, eh, es muy raro que de un día para otro cambie todo. Uh -huh. Bueno, hay gente que dirá, bueno, pero es que eh, a mí me ha dejado de escribir y yo no le he hecho nada, pero a lo mejor es por otra cosa. A ver, si evidentemente le has hecho algo a la otra persona, es normal que te deje de escribir. Pero si no le has hecho nada y desaparece, alguien más tiene que haber. Pues sí, puede ser, puede ser, Juan. Bueno, pues... Hombre, a mí, a mí sí. desde luego, en los casos que me ha pasado a mí ya digo, en casi todos, ha sido porque estaba con otra persona o conociendo con otra persona o incluso le he visto después con otra persona por ahí. Y digo, ah, claro, digo, ya está, digo, este es el motivo. Y yo digo, evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero hombre, vamos a ser sinceros, vamos a ser por lo menos educados y respetuosos y decir, oye, mira, que es que no me interesa o estoy conociendo a otra persona o... pero claro, como nadie lo hace... ...porque la gente es un poco cobarde... ...y un poco uh -huh. mentirosa... ...prefieren hacer lo rápido... Que es... ...no te contesto... ...desaparezco... ...y ya está... ...y me quito el problema de encima rápido... ...es como que le estorbamos. sí y, ...y claro, pues eso está... ...eso está muy mal... ...entonces habrá gente que se esté preguntando... ...bueno, ¿y qué hago... ...si estoy conociendo a alguien... ...y me ha dejado escribir de repente... ...¿le sigo escribiendo... ...no le sigo escribiendo... ...pues evidentemente... ...si esa persona con la que estabas hablando... ...ya no te contesta... ...pues no insistas... ...o sea, no vamos a estar detrás de nadie... ...que no quiera estar con nosotros... ...o que no quiera conocernos... ...si no te ha contestado es porque no quiere... ...por lo tanto que tú estés escribiendo... ...no va a hacer que te conteste... ...al contrario, mira qué pesado o qué pesada... ...así que si no nos contesta, pues adiós... Uh -huh. ...bueno, pues es lo mejor, claro... ...si no sentimos interés por la otra persona... ...pues nada... ...pues adiós... Bueno. ...yo siempre digo, siempre digo que tenemos que querernos respetarnos y valorarnos. Y si la otra persona no nos está ni queriendo, ni respetando, ni valorando, pues nosotros no debemos darle lo mismo. Y no es ser rencoroso, es simplemente ser inteligente y decir, vamos a ver, ¿yo qué hago perdiendo el tiempo con una persona sí. que no quiere perderlo conmigo? Vamos a buscar a alguien o a conocer a alguien que tenga el mismo, el mismo interés que tengo yo. Mm. Si no es que es absurdo, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues este es otro de los puntos. Está conociendo a más gente, tiene a alguien más por ahí. ¿Hay algún punto más, Juan? Otro motivo puede ser quizás porque eh, pensaba que estaba preparada para conocer a otra persona, porque ha terminado una ruptura hace poco. Hay gente que también, muy feo esto, se usan como de aspirina, entre uh -huh. comillas, como diciendo, me encuentro muy mal, me voy a poner a hablar con este o con esta, a ver si se me pasa. Y está hablando contigo y de repente pues se da cuenta de que no, o incluso vuelve el ex o la ex a escribirle. ¿Y qué pasa? Que, claro, como todavía quiere al ex o a la ex, pues evidentemente mmm, vuelve con él o con ella. Entonces, claro, te deja de escribir porque, como diciendo, no, no, es que como ha aparecido mi expareja, yo es que prefiero volver con él. Entonces ya tú no me haces falta... Y por eso también te deja de escribir. Está conociéndote o intentando, bueno, mejor dicho, intentando, quererte conocer, sí. que en realidad no quiere conocerte, porque si todavía está pensando en el ex, la es o ella es, no tiene ningún interés de verdad, ni se va a enamorar de ti, vamos. Pero eso es seguro. Y claro, pues eso. Eh, vuelve el ex y ¿qué hace? Pues vuelve otra vez con él o con ella. Entonces, claro, mmm, está claro que tú eres el descartado en esto. Entonces, por eso también te deja de escribir. Empieza a escribir, y venga ya, y perdóname, y no lo voy a hacer más, y vuelve conmigo, vamos a hablar. ¿Y qué hace? Vuelve, y entonces tú, pues desapareces. En definitiva, te utiliza un poco para olvidar a la otra persona, aunque no lo consigue, ¿no, Juan? Claro, es que esto lo ha hecho mucha gente, también evidentemente me ha pasado, es que a mí me ha pasado de todo por eso cuento tantas cosas, y, y es lo que hacen, lo que hacen es eso, que... E intentan usar de eso, como ha dicho, de aspirina, de oye, que me encuentro mal, voy a hablar con este o con esta, a ver si se me pasa, a ver si me olvido de mi ex, a ver si me distraigo, pero claro, se va hablando contigo, pero en el momento en que aparece el ex o la ex, le vuelve a remover todos los sentimientos y como todavía quiere a esa persona, que hace? Pues que vuelve, entonces claro, tú eres el que sobra y coge y te quita a ti de en medio, ¿y cómo lo hace? Dejándote de escribir. ¿Otro de los motivos, Juan? Yo creo que estos son los más importantes, son, los más, importantes, son los, más, ¿no? los más los más fundamentales porque es lo que suele hacer casi todo el mundo, hay gente que no, por supuesto Sí Pero la mayoría de las veces suelen ser estos tres motivos los fundamentales que aparezca el ex o la ex que te haya ido conociendo y no le haya gustado eso también, como he dicho antes, lo suelen hacer y el otro motivo que he comentado, que ha sido, pues, que eso, que está conociendo a más personas y le ha gustado más otro, u Ajá. otra. Por lo tanto, eh, por eso, tú acabas siendo, pues, el, el expulsado, como hemos dicho. Así que estos serían los motivos más importantes Ajá. y los fundamentales. Y esa es la respuesta a la pregunta de por qué me ha dejado de escribir por las buenas, por uno de estos tres motivos. Exactamente. Puede haber alguno más, mira, Juan, se me ocurre uno. Se me ocurre uno. Que está, digamos, eh, utilizando las redes sociales o el WhatsApp, estos medios de comunicación que tenemos hoy nuevos. Y cuando ve que la relación puede ir más en serio, pues se asusta porque en realidad lo que está es un poco ahí distrayéndose y jugando. No lo todo, no, no iba en serio. Bueno, la falta de sinceridad de la gente es algo demasiado habitual, eso está claro. Sí, Hay sí, mucha sí, gente sí. que te dice, no, no, sí, yo te quiero conocer y me gusta. No, sí, yo no soy de, de ir de rollo de una persona a otra. Y luego es mentira, luego no tiene ningún compromiso. Bueno, eso me pasa a mí cada día. Hay muchas que me dicen, yo les advierto que yo no voy ni de rollo ni estas cosas. Y me dicen, no, no, si yo también quiero una pareja estable, si yo también soy de relaciones. Y digo, bueno, pues venga, vamos conociéndonos, vamos conociéndonos. Y cuando va pasando el tiempo, empieza a salir más con las amigas, empieza a dejar de escribir, o escribir menos, empieza a poner excusas. Y después digo, no, si en realidad tú querías hacer tu vida, que me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero no mientas, no digas una cosa y luego hagas lo contrario Entonces sí, hay, hay mucha gente que te ve en una película que luego no es. Entonces hay que, eh, hay que ser sincero. Yo siempre lo soy, desde el primer día. Y yo cuando no le, le he dejado de escribir alguna, también le he dicho, pues mira, lo he hecho por esto. Pero la falta de sinceridad, eso es uno de los grandes problemas que, hoy, que hay hoy y por eso están pasando tantas cosas. Juan, pues cuando quieras hacemos un pequeñito resumen de todo esto que nos has comentado. Pues la respuesta a la pregunta de por qué te he dejado de escribir, tres motivos fundamentales. Estaba conociendo a ti y a varias personas más a la vez. Le ha gustado más una de esas personas y no eres tú, por eso te ha quitado del medio. Ha vuelto el ex la es y evidentemente prefiere volver con el ex la es porque todavía está enamorado o enamorada. Uh -huh. Y el otro motivo que he comentado, esto sería en dos de los primeros, el tercer motivo sería por eso porque, eh, bueno, o sea, conociéndote no le ha gustado y, bueno, pues en vez de decírtelo, toma la vía rápida, que es quitarse del medio. Así que, como he dicho, eh, cuando pasa esto, pues nada, nosotros hacemos lo mismo, dejamos de escribir, no insistamos, sigamos nuestra vida y ya llegará alguien que sí quiera estar con nosotros de verdad y que sobre todo no tengamos que estar diciéndole nada. Pues como cada semana, Juan, muchísimas gracias. Nos vemos ya, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, después de Semana Santa. También nos veremos un día, un día también iré por allí, hombre. Pues claro que sí, mira, aquí está el estudio preparando, esperándote eh, Pues yo encantado. Pues, pues nada, yo desearos a todos que paséis, a todos y todas que paséis una estupenda Semana Santa, que comáis muchas torrijas, uh -huh. que os abriguéis que hace un poquito de frío y a disfrutar las procesiones, esperemos que el tiempo lo permita. Y nada, pues nos encontramos de nuevo aquí después de Semana Santa, así que a pasarlo bien. Pues que tengas una... Bonita y feliz Semana Santa tú también, Juan. Pues igualmente para ti y para todos. Un abrazo grande. Un abrazo.